Juez dictamina orden de prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass. Ministro de Comercio Exterior culminó gira internacional Invest Ecuador. Banco Central presentó resultados económicos del segundo trimestre del 2017. Y en lo internacional, el primer ministro palestino viajó a la Franja de Gaza para poner en marcha la reconciliación mediada por Egipto entre Hamas y al-Fatah. Hace pocos minutos el presidente de la República explicó el contenido de las preguntas de la consulta popular. Pero anoche el presidente en su mensaje a la nación eh, explicó los temas de que tendrá la consulta popular. La muerte política para los sentenciados por corrupción, minería y ambiente, alternabilidad democrática, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y los derechos de los grupos poblacionales de atención prioritaria son los temas claves que analizará el Ecuador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 encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Con Ciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos.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 sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, oiga se ve bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del riesgo y la reducción a la tercera parte de área de explotación petrolera del ITT, la tercera parte, la tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Saruma. Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas,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 Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como dice, como dice, como reza, la Constitución de Montecristi. Querido. La secretaria nacional jurídica, Joana Pesante, se entregó en la sede de la Corte Constitucional el pliego de preguntas. La acompañaron el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, la canciller María Fernanda Espinosa y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Este pliego de preguntas pasará a conocimiento de la sala de admisión cuya presidenta es la magistrada Tatiana Ordeñana y también se conforma por Wendy Molina y Ruth Seni. Según el procedimiento, esta sala deberá emitir el auto de admisión para que se proceda con el dictamen respectivo. Y solo entonces el documento pasa al pleno del organismo. Hemos hecho un trabajo con, con constitucionalistas, con expertos, de tal manera que me parece que se están cumpliendo con todos los procedimientos y no le vería yo razón para que la Corte inadmita, eh, pero evidentemente somos respetuosos de la institucionalidad y por tanto del criterio de la Corte. Me parece que hay un plazo máximo de 20 días término para que exista un aprovechamiento, pero en la historia reciente ha habido más días, en unos en otros casos, Esperemos que la Corte pueda responder esto de una manera lo más ágil posible. Esa es nuestra esperanza y creo que la expectativa de la ciudadanía. Y el día de ayer en la Casa Presidencial se desarrolló el gabinete ampliado con los ministros de Estado y presidido por el mandatario Lenín Moreno. Aquí el jefe de Estado y parte de su gabinete manifestaron la importancia de la consulta popular y la finalidad de consolidar el sistema burocrático. Quisiéramos ratificar, profundizar la voluntad del gobierno de que sea un proceso amplio, deliberativo, abierto. Eh, quisiéramos eh, expresar nuestro deseo de que la Corte Constitucional aborde a la brevedad posible el tratamiento sobre eso y que la sociedad entera se pronuncie con la más absoluta libertad en este planteamiento que lo que hace es devolver devolver la soberanía al mandante, que es lo más importante, que es el pueblo ecuatoriano. A ver, respecto a las iniciativas que han sido propuestas y que no han podido ser incorporadas porque hay una restricción obvia respecto a la consulta eh, y que ha superado largamente las expectativas de participación que teníamos nosotros como Gobierno, muchas de esas preguntas sugeridas van a ser incorporadas como iniciativa legislativa del Ejecutivo o van a ser sugeridas para un diálogo con la Asamblea, tener una agenda conjunta, legislativo o ejecutivo, ojalá para poder viabilizar, para poder canalizar algunas de las preguntas, algunas de las propuestas que la sociedad civil ha, ha enviado a la presidencia de la República. Algunas otras inclusive pueden ser parte de decretos ejecutivos, en la medida en que está dentro de las atribuciones y las competencias del señor presidente de la República. Ahora les contamos que la petición de la Fiscalía fue aceptada. Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador y su tío Ricardo Ere, se encuentran con orden de captura desde las 17 horas de este lunes 2 de octubre del 2017. Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional de Justicia, aceptó la solicitud de prisión preventiva planteada en la mañana por el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, con base en nuevos indicios hallados en la investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Pasada las 11 y 30 de la noche, el vicepresidente de de la República, Jorge Glass, eh, ingresó a la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. La tarde de este lunes 2 de octubre, en la Corte Nacional de Justicia, el juez Miguel Jurado dictó orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. El magistrado ordenó que la policía judicial aprese al segundo mandatario, ordenó el congelamiento de cuentas y le prohibió enajenar sus bienes. La decisión del juez se dio luego del pedido que hizo esta mañana la Fiscalía General del Estado. Pese al pedido de orden de prisión preventiva, el segundo mandatario no pierde su condición de vicepresidente. Sin embargo, según establece el artículo 150 de la Constitución de la República, en caso de ausencia temporal del vicepresidente, el presidente encargará dichas funciones a un ministro de Estado. Solo en el evento de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, una autoridad pierde su condición de tal. Mientras tanto, prevalece la presunción de inocencia y el debido proceso. La Fiscalía explicó que se pidió al juez Miguel Jurado la prisión de Glass por encontrarse nuevos elementos de convicción en la investigación por asociación ilícita. También informó que se abrió una nueva investigación por lavado, captación ilegal, cohecho y concusión. Luego de conocer esta resolución, Jorge Glass escribió en su cuenta de Twitter, Acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella probaré mi inocencia. Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el hinchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ante la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, el bloque legislativo de Alianza País analiza su posición política. A continuación, revisemos algunas declaraciones de asambleístas de la bancada oficialista. Confiamos en el debido proceso que es eh, el que lleva adelante la justicia confiamos en que la justicia actúe con objetividad, con propiedad y rechazamos que una persona cualquiera sea, en este caso el vicepresidente, sea juzgado por los medios, sea juzgado por los políticos o por la opinión eh, politizada, digamos así, y no por los jueces. De modo que eh, respetaremos el debido proceso, las resoluciones de la justicia y en el caso de su planteamiento eh, de separarse, de la vicepresidencia del movimiento mientras dure eh, la defensa que está realizando en la justicia esto ha sido acogido por la dirección nacional bueno, pero los juicios políticos tienen que ser sustentados con, con pruebas y quienes quieran plantearlo, siempre lo hemos dicho tienen que presentar las pruebas para un juicio político nosotros somos respetuosos del debido proceso de la presunción de inocencia. También han sido dos elementos que nosotros hemos rescatado y que pedimos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los actores políticos que respeten. Nosotros nunca hemos estado puestos a ningún juicio político, es una facultad que tenemos los legisladores y pues eh, si quieren presentarlo que lo hagan, ¿no? el CAL tendrá que revisar nuevamente para asegurarse que esto cumple con los requisitos que establece la constitución y la ley. En el tema del vicepresidente, nuestro vicepresidente con todo el cariño, pero él tiene que responder ya a la justicia, él está ya en manos de la justicia, él está haciendo sus descargos y se mantendrá pues, eh, vigente las investigaciones. Yo considero que el señor vicepresidente tiene que defenderse, demostrar su inocencia como lo está haciendo hasta el día de hoy y eh, en cuanto a que si da el paso al lado o no da el paso al lado, en, tampoco se lo puede obligar. No hemos podido cruzar ideas, criterios, justamente porque no ha habido un espacio de eh, consulta, no ha habido un espacio para tomar la decisión, se trata de una pro propuesta personal del de presidente de la Asamblea Nacional, y obviamente todos tenemos criterios. Lo que no debemos perder es nuestra capacidad crítica también a lo interno de un bloque que hoy por hoy es el espacio en donde se analiza la política no solamente del día de hoy, sino la de mañana. Entonces, tenemos mucho, mucho, mucho, porque muchas razones por las que abogar para que este bloque actúe con serenidad, pero también con firmeza. Porque no podemos desconocer el problema que implica que el vicepresidente estaría con medidas cautelares de prisión preventiva, por ejemplo. O sea, claro que nos preocupa y frente a eso sí tenemos que tener una actuación. Por eso es que las dos cosas. Vamos a tratar de que mayoritariamente tomemos decisiones y esa es al menos mi posición una, de una persona dentro del bloque. Amigos, amigas televidentes, aquí es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que del 2 al 7 de octubre en nuestro país se desarrolla la Semana de la Quinoa. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación del Comité Paralímpico Ecuatoriano. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadanos. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que Noruega fue el último país que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz, visitó en el marco de la primera parte de la gira internacional denominada Invest Ecuador. Esto con el objetivo de promocionar proyectos de inversión que impulsa el gobierno ecuatoriano en todo el mundo. La gira internacional Inves Ecuador, liderada por el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, que busca promocionar el catálogo de los proyectos de inversión que impulsa el gobierno nacional a escala mundial, ha tenido gran acogida. En su última escala, el ministro llegó a Noruega para reunirse con representantes de diversos sectores estatales y empresariales en la búsqueda de diálogos de inversiones para el país. Campana además dialogó con Mónica Milan, ministra de Comercio e Industrias de Noruega, quien se mostró accesible a la cooperación bilateral para reforzar la relación comercial y concluir las negociaciones en busca de un acuerdo entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Una de las noticias que genera gran expectativa es el interés del Reino Unido para iniciar negociaciones en busca de un acuerdo comercial con Ecuador. Este anuncio se lo realizó luego de la reunión entre el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y Mark Garnier, ministro de Inversiones del Departamento de Comercio Internacional del gobierno británico. Desde el viernes 22 de septiembre, el ministro ecuatoriano cumplió agendas de trabajo en Londres, Ginebra, Berna y Estocolmo, donde promocionó el catálogo de inversiones posibles en Ecuador a representantes de diversas empresas europeas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano de la visa de turismo para los ecuatorianos para ingresar a algunos países del continente europeo denominada Schengen es una meta para varias autoridades del Ecuador. Con ello aseguran se podrá fortalecer el desarrollo de negocios y la visita a familiares que radican en países de Europa. Está previsto que en el mes de octubre una delegación pueda visitar este continente y continuar con el pedido. Para poder ingresar a algunos países del continente europeo, los ecuatorianos deben sacar una visa de turismo de estancia corta conocida como visa Schengen. 26 países de Europa forman parte de este acuerdo. Sin embargo, la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos es una preocupación y meta para varias autoridades del país, pues con ello se permitirá que todos podamos circular sin restricciones entre los países de esa comunidad, que incluye a los estados de la Unión Europea. Por ello ya se han impulsado varias acciones, por ejemplo en el marco de la sesión plenaria de Eurolat que tuvo lugar la semana pasada en El Salvador, la vicepresidenta por el Ecuador del Parlamento Andino y el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano entregaron una carta al copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Ramón Jauregui en la que solicitan el pedido oficial para iniciar el proceso de extensión del visado Schengen para los ecuatorianos. La parlamentaria andina Pamela Aguirre expresó su preocupación, pues asegura que Colombia y Perú ya pueden ingresar sin visa. Aunque aseguró que existió apertura de las autoridades europeas, reiteró que existe voluntad política para mantener acercamientos y lograr que se apruebe el pedido. Por el camino que estamos yendo, existe una altísima posibilidad de que se apruebe, porque tenemos los requisitos técnicos, tenemos un tratado bilateral multipartes firmado con la Unión Europea. Talento, Lo propio Italia, argumentó Marco ciudad, Flipo, embajador de Italia en de ciudad, Ecuador, ciudad, quien dijo que se trata de lograr acuerdos a mediano plazo, puesto que ahora la situación es distinta. No hay salvaguardias. El comercio se está desarrollando. Se estima que en el mes de octubre una delegación de Ecuador pueda efectuar una visita en Europa para agilitar la solicitud. Un éxito fue la denominada Acción por el Planeta, iniciativa que movilizó a cerca de 39 mil voluntarios a nivel nacional para limpiar las playas del país. En medio de un ambiente festivo, cerca de 39 mil voluntarios participaron a nivel nacional de la iniciativa Acción Planeta del Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es contribuir con la protección y conservación de los recursos naturales. Durante cinco horas se recorrieron más de 834 kilómetros de playas, ríos, lagos, lagunas, fondos marinos, entre otros, permitiendo recuperar un total de 182.389,77 kilogramos de desechos sólidos. En total fueron 317 puntos de activación en todo el territorio ecuatoriano. De acuerdo al Ministerio, Ecuador ocupa el tercer puesto en el ranking mundial en limpieza de playas de la organización Ocean Conservancy. El Ministerio de Agricultura prepara varias actividades para celebrar el Día Nacional de la quinua Este cereal, considerado como un superalimento, es de gran importancia para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Entre el 2 y 7 de octubre se desarrolla la Semana de la quinua como una estrategia para incentivar su consumo y por la importancia de este grano andino para la seguridad y soberanía alimentaria de la población ecuatoriana. De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, en Ecuador el consumo de quinoa es de 0.18 kilogramos por persona al año, cuando en Perú es de 2.5 kilogramos. El Día Nacional de Este Grano se celebra en Ecuador el 7 de octubre de cada año. Para ello el Ministerio de Agricultura ha preparado diversas actividades. Este lunes 2 de octubre se presentó la Semana de la Quinoa en la concha acústica de la ciudad de Riobamba. El 4 de octubre se inaugurará la planta de procesamiento de la quinoa en la provincia del Carchi, en el sector de monjas de la parroquia Bolívar. Un día después se desarrollará el segundo congreso internacional de la quinoa en el auditorio de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi de la ciudad de Tulcán. Para el 7 de octubre en la plaza San Agustín de la ciudad de La Tacunga se efectuará la final del concurso de cocina regional con quinoa con la participación de escuelas y facultades de gastronomía y comunidades que presentarán platos innovadores preparados con el cereal. La quinoa se la considera un superalimento por el alto valor nutricional que posee, y estas actividades buscan promover el cultivo y consumo de este grano ancestral andino. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La minería responsable no solo genera réditos para la actividad en sí, sino también por los beneficios que brinda a la ciudadanía, por ejemplo, nuevos emprendimientos. Los proyectos mineros estratégicos Mirador y Fruta del Norte dinamizan la economía local y la creación de nuevas fuentes de empleo en las parroquias Tundaime y los Encuentros en Zamora Chinchipe, esto a través de la generación de emprendimientos productivos. En el caso de Fruta del Norte, entre enero de 2016 y agosto de 2017, la empresa Landing Gold compró un total de 12,93 millones de dólares a 165 proveedores de la provincia. De su parte, el proyecto Minero Mirador, a cargo de Ecuacorriente S.A., genera actualmente más de 1.500 empleos directos durante la etapa de construcción de la mina. La media generalmente ha generado... Desarrollo en cada sector. Cuando hablamos de una gran empresa, cuando hablamos de una minería a gran escala, avanzamos a gran escala. Marina Vera, comerciante residente de esta localidad, destacó que la actividad extractivista de minerales está permitiendo a la población nuevas oportunidades de crecimiento económico. La minería es buena para la parroquia, la provincia y el país. Hay crecimiento aquí en, la, en los negocios que tenemos nosotros. Un caso exitoso es en la comunidad ETSA, donde 10 familias de la nacionalidad Shuar se organizaron y conformaron una asociación para cultivar tilapia. Este grupo de personas venden 300 pescados cada mes a la compañía Ecuacorriente. La más grande que todos los productores, ya de diferentes eh, actividades que producimos acá, unos producen pollo, otros producen eh, chancho, cuyes, en fin, si no hubiera aquí la presencia de esta empresa minera, pues no, no hubiera nada. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minería y la Agencia de Regulación y Control Minero, garantiza el correcto manejo de esta actividad sin que existan daños al medio ambiente o a la ciudadanía. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. <música>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 Mientras que en Siria el monumento El León de Palmira, que fue destruido por el grupo yihadista Estado Islámico, fue restaurado y presentado a la sociedad. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El León de Palmira, que fue destruido por el grupo yihadista Estado Islámico en mayo de 2015, ha sido restaurado y presentado al público en el Museo Nacional de Damasco. Esta joya de la antigua ciudad siria fue recuperada de entre las ruinas el pasado mes de marzo tras la liberación de palmira recogimos todos los fragmentos del león y los llevamos a damasco para su restauración con la ayuda de la unesco expertos polacos y arqueólogos locales logramos completar la restauración de la estatua en un breve periodo de tiempo esta es una escultura muy importante para toda la humanidad explica Mahmoud Abul Karim, director del Museo Nacional de Damasco. El león de Alat, llamado así en honor a una diosa preislámica, fue descubierto en 1977 y es una obra de más de 2.000 años de antigüedad. El primer ministro palestino, Rami Abdallah llegó este lunes por la mañana a Gaza acompañado de una delegación de la Autoridad Nacional Palestina. El mandatario viajó a la franja para poner en marcha la reconciliación mediada por Egipto entre Hamas y al-Fatah. Su visita se produce tras 10 años de control de Gaza por parte del movimiento islamista Hamas, ganador en la franja de las elecciones de 2006. Desde entonces conviven de facto dos gobiernos palestinos paralelos, uno en Gaza y otro en Cisjordania. Hemos vuelto a Gaza, a esta parte de nuestra querida patria, para hacer realidad la reconciliación y la unidad nacional. Para poner fin a las consecuencias de esta división y reconstruir la franja siguiendo los pasos correctos. <tose> Una veintena de ministros que han viajado con Hamdala, más otros cuatro que ya estaban en Gaza, tomarán posesión de sus oficinas y ministerios para empezar a trabajar en los próximos días. El jefe del Ejecutivo palestino, por su parte, presidirá este mismo martes un Consejo de Ministros, el primero celebrado en la franja desde 2014, año en el que se produjo el último intento de reconciliación. Mariano Rajoy apela a la unidad de los partidos constitucionalistas ante las acciones secesionistas del gobierno catalán. El presidente del gobierno español se ha reunido en la Mucloa con Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, y Albert Rivera, máximo responsable de Ciudadanos. En las reuniones, por separado, Sánchez ha insistido a Rajoy en la necesidad de entablar un diálogo para atajar el problema y hacerlo con todos los partidos, sin exclusiones. No obstante, ha mostrado igualmente su rechazo a las cargas policiales del domingo. Por su parte Rivera pidió unas elecciones autonómicas en las que todos los catalanes puedan votar, lo que pasaría según él por aplicar el artículo 155 que establece la intervención del Estado en caso de que una comunidad autónoma no cumpla con sus obligaciones constitucionales. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Quédese con nosotros a la una de la tarde, viene Ámbar de Pérez en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Que tengan un excelente día, hasta pronto.